Hola, hoy te voy a hablar sobre las enfermedades neurodegenerativas. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas está el Alzheimer, está la demencia senil, está el Parkinson, también está, están todos los procesos en los que hay pérdida de memoria o actividades como, como contracturas, como que comienzas a tener convulsiones. Entonces, en este, en esta, dentro de estas enfermedades es importante que sepas que antes de que haya una neurodegeneración existe una neuroinflamación. ¿Qué quiere decir? Que la parte del cerebro, todo lo que son el, las meninges y todo lo que es el recubrimiento del cerebro, tanto el, el encéfalo, todo lo que es el cerebelo, se inflaman. Entonces, ¿por qué se inflaman? Generalmente se inflaman porque nosotros tenemos un proceso eh, de alguna sustancia que nos ha generado inflamación. Entonces, aquí se asocian mucho estos procesos neuroinflamatorios con un proceso inflamatorio de la mucosa, especialmente de la mucosa digestiva, especialmente un proceso que se llama hiperpermeabilidad intestinal. que es la hiperpermeabilidad intestinal? Que nosotros, en vez de tener las células, los enterocitos, que son las células digestivas unidas, se abren. Entonces, ahí entran todas las toxinas a nuestro cuerpo que producen una inflamación generalizada y pasan la barrera hematocefálica y van a producir un proceso inflamatorio a nivel del cerebro. Entonces, este proceso continuo de inflamación en el cerebro ocasiona un proceso ya degenerativo, por eso se llama neurodegeneración. Entonces, nosotros cómo podemos evitar esa neuroinflamación y neurodegeneración tapando, esa, esa, esa, eliminando esa hiperpermeabilidad intestinal que generalmente se lo hace con unas, uno, un aminoácido que se llama glutamina, que es excelente para tratar de evitar el proceso de, de, de sellado, o sea, para permitir el sellado y que no entre cualquier basura. Ahora, aquí lo importante también es que sepas que esto también se acompaña, para que usted mejore una neuro, neurodegeneración, tienes que mejorar tu grasa, la grasa que hay a nivel del del cerebro, que va a permitir que esto no, cuando reduce la grasa que, que recorre el cerebro se forma una sustancia beta que es lo que conlleva también al proceso, al proceso neurodegenerativo. Otro punto importante también es que cuando consumes muchos azúcares se ha demostrado que cuando nosotros tenemos un aumento de la hiperglicemia, un aumento de azúcar, hay una resistencia a la insulina o una diabetes el 60% de los pacientes diabéticos o con procesos de resistencia a la insulina en sus últimas etapas de vida terminan con problemas neurodegenerativos como es Alzheimer o, o una demencia senil. Entonces es importante también evitar todo lo que son azúcares, harinas refinadas. Es un, un mecanismo ya de prevención donde ya tenemos que hacer dietas. Lo otro importante es que tenemos que para proteger esas grasas consumir omegas, Omega-3 especialmente, siempre el Omega-3 tiene que estar un poco más que el Omega-6 porque el Omega-6 es el que en el, en el consumido en exceso, es decir, el aceite de oliva, el aceite de coco, puede en algún momento producir un proceso más inflamatorio que desinflamatorio. Entonces siempre tiene que haber más, más nivel de Omega-3 que Omega-6, que está en los pescados, que está en, lo, en, en, la, en la chía, está en la linaza, esos son, eso son Omega-3. Lo otro importante que necesitamos para enfermedades neurogenerativas es mejorar la circulación y ahí se utiliza una, un aminoácido importante que es la arginina. Entonces con la arginina, incluso ya ahorita existen sueros y hay también sustancias bebibles vas a mejorar la formación eh, de óxido nítrico y el óxido nítrico produce una vasodilatación que te produce más irrigación al cerebro. Y va a permitir que esto oxigene. Ahora, otra cosa importante es oxigenar el cerebro. Entonces, hay unos oxigenadores también en el mercado que te van a permitir oxigenar el cerebro. Entonces, todo esto también asociado a, a suelos de ozono, por ejemplo. Los suelos de ozono son una, una excelente manera de oxigenar nuestro cuerpo. Una manera natural de oxigenar es hacer ejercicio también. Si tú caminas unos 30 minutos diarios, vas a oxigenar el cerebro. Entonces, para prevenir el, que no haya una neurodegeneración, tenemos que empezar cuidando nuestros intestinos. Esa es la primera, tratando de, de evitar que entre cualquier basura. De ahí hay que tra tratar de con, consumir grasas buenas, evitar muchos azúcares, hacer más ejercicios para, para que comiences a oxigenar. Y ya nosotros aquí te ayudamos con sueros de, de ozono, hay sueros de arginina, hay sueros de alfa-lipoico, que es para bajar los niveles de azúcar y tratamientos de desintoxicación, de desinflamación, de oxigenación y de alcalinización. Entonces te espero en NaturMed para ayudarte con tu proceso neurodegenerativo y si ya estás con un proceso de neuroinflamación, ya comenzar a, a, a tratarlo. ¿Cómo te das cuenta de que estás con una neuroinflamación? Cuando comienzas a perder la memoria, cuando comienzas también a no, a no armar un buen crucigrama, te olvidas de dónde dejaste las llaves comienzas a, a, a, a no recordar nombres, entonces ya eso ya es un proceso que hay un proceso inflamatorio ya a nivel cerebral y podemos evitarlo haciendo ya cambiando nuestro estilo de vida. Entonces te espero en tormenta.